Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Hola compas, hoy volvemos a Colombia. Hemos estado en el edificio Monserrate en Bogotá, en el mismo despacho donde Gabriel García Márquez empezó a trabajar como periodista en El Espectador. Allí hemos podido entrevistar a La Cante, un emprendedor colombiano que quiere trasladar su experiencia con cultivos hidropónicos al cultivo de la marihuana. Eh, llevamos 32 años transfiriendo un paquete tecnológico de producción agrícola sin el empleo de suelo y hoy en día lo tenemos destinado al cultivo de cannabis obteniendo muy buenos resultados, unos costos muy controlables y fundamentalmente una economía en agua muy interesante eh, minimizando el impacto que podemos tener al eh, ecosistema por exceso de consumo de agua o por consumo de agua no debidamente preparadas y tratadas para devolver al medio ambiente. Ver unas flores limpias, ver unas flores que no han necesitado ningún fitotóxico para mantenerse despejadas, donde hemos logrado eh, una estandarización en el volumen de producción de todas y sobre todo la limpieza de la flor que le va a llegar al consumidor final. Para nosotros es lo más satisfactorio que nos proporciona la técnica. Nosotros hemos transferido la técnica de cultivo en agua a Colombia. Eh, desde eh, la balsa, que empleamos para levantar las plantas, hasta el DWC, que la, la empleamos para que llegue a cierta altura. Y el NFT, o técnica de la película nutritiva, que es donde finalmente levantamos las plantas. Esto nos garantiza que la nutrición de la planta sea constante y sea pareja. Para preparar las eh, soluciones con las cuales nutrimos nuestras plantas, empleamos generalmente eh, sales nutritivas, con calidad de invernadero por encima del 78%. Se emplean muy pocas, no son grandes volúmenes de, de, de, de estos compuestos que se emplean, pero con ello logramos que la planta sea muy resistente, sea muy sana, sea muy limpia. Estamos explotando una planta y no hemos tenido que emplear un solo plaguicida para mantener limpias las plantas. Hasta ese nivel puede uno llevar la, la técnica y la experiencia como tal, a buscar la mayor organicidad de la planta para que lo que llegue al consumidor final, y lo hemos visto en tomate, lo hemos visto en fresa, lo hemos visto en lechuga, eh, no sea una cosa tóxica ni riesgosa para él. ¿Qué ventajas tenemos con nuestras técnicas de producción? fundamentalmente la economía en agua, eh, el mínimo impacto a los ecosistemas donde desarrollemos estas plantas, eh, unas resistencias mucho más altas de las plantas frente al ataque de patógenos, unos sistemas mucho más eh, controlables en términos de humedad, de iluminación, de todas esas cosas que, que requiere la planta para desarrollarse. Eh, esa nutrición regulada, se da a todas las plantas, no se da a una planta o una sección de las plantas, no. Todas las plantas suelen tener la misma condición de nutrición y con ello lo que logramos es una flor mucho más estándar, eh, unas concentraciones, hablando de principios eh, eh, metabolitos de la planta, más concentrados, más constantes y más estables. En esencia buscamos eso, un producto de alta calidad al consumidor final. Que si alguien en el planeta... Eh, conoce nuestro producto, pueda decir, allá en Colombia, me producen ese producto que yo conozco. Y creemos que es uno de los grandes retos que tiene la industria canábica en Colombia. No solamente proveer materia prima de alta calidad, sino producir y mantener las sensaciones que tú logras con un café. Se sabe que nuestro café es famoso por el exceso de suavidad que tiene. También queremos tener una planta de cannabis que quien la consuma pueda decir perfectamente, la producimos en Colombia o se produce en Colombia y la compro en Colombia. Eh, como he sabido, pues eh, tenemos que desarrollar estas prácticas en estos momentos con base en el autocultivo, que es lo que nos permite la ley en Colombia, pero eh, hemos tenido unos resultados muy interesantes. Claro, como todos pequeños empresarios, como todos pequeños empresarios, pues aspiramos a dar el salto a un desarrollo mucho más, eh, más amplio, más complejo. Después de realizar esta entrevista hemos sabido que la empresa de Alain y su hermano Edwin Cante han obtenido las licencias para la producción de cannabis psicoactivo y no psicoactivo, así como para su transformación y exportación. Esta semana queremos dar la bienvenida a nuestros amigos de Fast bats Seeds a la familia de Marihuana Televisión. Para celebrarlo vamos a sortear tres kits de cultivo entre nuestros seguidores. Cada kit incluye semillas Fast bats por valor de 100 euros, además de un montón de regalos super molones. Búscalos en Twitter, sigue todos los pasos y cuéntanos los beneficios del autocultivo. ¡Suerte Peña!